Hola, el día de hoy lo que te quiero explicar es a cómo cambiar el color de tu ropa paso a paso de manera súper rápida y sencilla en Photoshop, así como estarás viendo aquí en pantalla. Sin más que decir, empecemos. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo que vamos a hacer es cambiarle el color de la ropa a nuestra fotografía. Para esto el primer paso será la selección entonces lo primero que vamos a hacer es duplicar nuestra capa con Control J para no trabajar sobre el original después nos vamos a la herramienta de lazo que está aquí y le decimos que queremos lazo magnet. para utilizar esta herramienta es muy fácil definimos un punto de inicio para la selección entonces damos clic y empezamos a pasar cerca de donde queramos seleccionar en este caso la camisa él solo se encargará de irse pegando como un imán a esa selección Para terminar nuestra selección, volvemos a darle clic en el punto inicial, de esta manera. Como ves, nos forma una selección. No tiene que ser perfecta, no te preocupes, la vamos a mejorar. Entonces, para eso le damos Q, y como ves, nos forma dos selecciones. Una en zona roja y otra en color. Lo que está en color es lo que está seleccionado, y lo que está en rojo es lo que no está seleccionado. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar tres herramientas para mejorar nuestra selección la de zoom, la de mano y la de pincel ya vas a ver cómo las, las utilizamos para mejorar nuestra selección para esto le damos Z y empezamos a acercarnos dando un clic cambiamos a la herramienta mano dándole con la de espacio para ir mirando en dónde se puede ir mejorando la selección y por ejemplo aquí, aquí hay que mejorar un poquito la selección entonces, nos cambiamos a la herramienta de pincel nos damos cuenta que tiene que estar en circular definido con 100% de dureza, 100% de opacidad le disminuimos un poquito el tamaño un poquito más y lo que vamos a hacer es pintar en blanco o negro para seleccionar o deseleccionar una zona por ejemplo, en blanco seleccionamos y en negro deseleccionamos para ir intercalando el color le damos X, y así con el resto de la selección, bueno una vez tengamos nuestra selección realizada lo que vamos a hacer es volver a oprimir U y vamos al segundo paso que es cambiar el color de nuestra camisa, entonces para esto nos vamos aquí al Jin Yang y le damos en que nos crea una capa de ajuste llamada color uniforme, como ves ya nos puso un color a nuestra camisa con la selección que habíamos hecho anteriormente y lo vamos a cambiar por ejemplo a este rojo, le damos ok y le decimos ahora para que se vea mucho más real aquí arribita le cambiamos el modo de fusión a multiplicar, como ves ya aparece como una camisa real para mejorar aún más este resultado lo que hacemos es volver a darle en el y le damos en crear curvas le decimos que afecte solo la de abajo para eso activamos esta flechita y con la de esta herramienta de aquí lo que vamos a hacer es dar a clic seleccionamos una zona de sombra por ejemplo esta y empezamos a bajar un poquito las sombras y una zona de luz como esta por ejemplo empezamos a generar una curva de esta manera y por ejemplo si se nos hace que quedó muy saturado podemos volver a darle doble clic al de color e ir cambiando a nuestro gusto por ejemplo algo como esto me gusta listo hemos cambiado el color de nuestra camisa y ahora el tercer paso o otra alternativa es con el color negro que es un poco diferente al resto de colores entonces eliminamos la capa de curvas por ejemplo si le damos en color negro lo que pasa es que se hace una plasta. entonces no te recomiendo manejar color negro sino un gris un poquito más alto por ejemplo algo como esto y mmm, sin embargo tenemos un problema nuestra ropa se ve muy plana no hay luces ni sombras bueno, más que nada hay sombras entonces para arreglar esto Sencillamente nos vamos aquí, le damos en curvas y creamos un punto medio. Le decimos que afecte solo la de abajo y empezamos a subir este punto medio algo como esto, por ejemplo. Después de haber hecho eso le damos doble clic en esta zona vacía y nos despliega todo un menú que se llama opciones de fusiones. Entonces lo que hacemos es en la capa subyacente ir aquí, bajando, que tanto afecta, y le oprimimos Alt para que sea mucho menos brusco. Por ejemplo, algo como esto. Y podemos previsualizar un antes y un después de ese ajuste. Como es? ya sea un poquito menos plano y podemos ir variando la opacidad de este recto E inclusive cambiarle el modo de fusión, por ejemplo, a Superponer, luz suave o luz fuerte dependiendo de lo que necesitemos y de esta manera hemos finalizado este tutorial como sé que te ha sido de mucha ayuda por aquí arriba te estaré dejando otro video bueno como sé que este video te fue de mucha utilidad por aquí te estaré dejando otro que te va a ser de mucha ayuda también y te dejo mi canal y por acá más videos para que puedas seguir viendo este contenido de calidad y muchas gracias por ver este video